Un hombre fue encontrado ahorcado detrás de una posilga de cerdos en el sector alto del municipio de Villatapia. Ramón Abreu, de 75 años, quien residía en el sector antes mencionado, falleció a consecuencia de presentar asfixia mecánica por ahorcamiento, según diagnóstico médico. De acuerdo a familiares, el fallecido se encontraba en estado depresivo debido a que su esposa tenía varios días interna con dificultades de salud. Expresaron además que en horas de la tarde del pasado martes había manifestado que se encontraba listo para tomar la última decisión. En cuanto al cadáver les fue entregado a sus familiares por las autoridades correspondientes. Ntn, su noticiero regional, Robinson Blanco.